Buenos días, aquí estamos otra vez después de años deambulando, sufriendo, trabajando como prostituta, sexo servidora. Estamos juntos con Utpalavarna, cuyo nombre quiere decir color del loto. Estamos frente al Buda solicitando poder entrar su orden monástico. Habiendo venido directamente de un parque donde habíamos estado ejerciendo nuestra profesión. Y el camino para llegar a este punto ha sido largo y todo su pasado está presente en este momento de estar frente al Buda. Y para quienes están llegando a este cuento sin haber escuchado la parte previa, eh, conviene ponerse al día. Para quienes ya habían recurrido este camino tan complicado y doloroso, creo que todavía hay reflexiones y lecciones que podemos sacar de la vida y las experiencias de Utpala fue hija única, no tuvo hermanos, cosa que hizo que su papá decidió casarla con algún hombre que no tuvo familia y que iba a venir sumarse a su familia y mantener el negocio familiar. El papá fallece, la mamá posiblemente mucho más joven que su esposo. Eh, está sola en esta casa con el hombre, con su hija. En el contexto indio, la expectativa es que cuando una mujer pierde su esposo, irá a la casa de alguno de sus hijos, o tendrá su hijo en la casa para seguir cuidándola. Ahora, la mamá de Utpalavarna, en vez de estar bajo el cuidado de un familiar de ella con quien tiene toda una vida de cuidado, de relación para darle la confianza de estar cuidada, está en una casa encabezada por su yerno, posiblemente a una edad parecida. Y la madre es joven y tiene todavía eh, un anhelo de... ¿Qué pasa? Hay un ruido. Ok, pero puedo seguir hablando, ¿sí? ¿Sí? Ok, no sé si sigo hablando o qué hacemos. La mamá de Utpalavarna eh, quiere continuar su vida de pareja aunque su esposo... Falleció, o sea, tiene deseo sexual y considera que si busca algún amante en la ciudad por el carácter de estas alianzas, ella tendría que llevarlo a su casa, que normalmente ¿no? se busca estas oportunidades y en, en, no sé cómo es en otros países, pero eh, nosotros bromeamos que ¿No? Como que las, las madres, las amas de casa, estando solas en casa, suelen tener relaciones con quien lleva la leche, ¿no? o quien el, con el cartero, ¿no? En la India es el vendedor de fragancias o incienso, que es siempre el sujeto de esto, pero si el yerno está en la casa, el yerno, ella piensa que él se va a dar cuenta y la madre termina teniendo una relación con el yerno. varna eh, lo descubre porque cuando ella estaba dando a luz a una bebé que tuvo con el yerno, o sea, su esposo, eh, la mamá no llega a apoyarla. Tiene que esperar mucho tiempo ahí sola dando a luz y de ahí la sirvienta explica que había llegado y la vi con tu esposo y no no la quise llamar así que lo ella lo duda después la sirvienta la hace ver directamente y ella en una oh, en emociones muy muy fuertes tiene este pensamiento que este maldito hombre no hubiera podido conseguir una amante de la ciudad. Y esta maldita mujer no hubiera podido conseguir algún hombre ajeno. Y en esta, este movimiento muy fuerte interno, ella le medio pasa, medio tira el bebé a su esposo, diciendo, ¿Quieres amante? Ten. ¿Mm? Una trauma in, inexplicable, impensable. Sale de la casa, encuentra una caravana que va de comerciantes que pasan de una ciudad a otra vendiendo mercancías. Eh, se encuentra con ellos y el líder del caraván le pregunta de quién eres, a quién le perteneces. Y él dice, pertenezco a quien me da comida y ropa y él ok ven conmigo yo te doy comida y ropa y ella entra en una relación que es muy curioso porque mmm, no, no, no se usa palabra cortesana prostituta ni ninguna etiqueta sencillamente describe que ella se fue con él Luego él le establece en una casa. Es obvio que ella le está brindando servicio físico, doméstico, sexual, pero también emocional. Porque en algún momento él llega agitado diciendo que le habían robado todo. ¿No? Y ella viendo su estado le dice, no importa esposo, no importa mi señor, ¿no? no importa, el Dios de la riqueza nos puede visitar en otro momento. Lo importante es que estás con vida, ¿no? cuidando también sus emociones. Y en momentos posteriores, cuando ella habla de él, le describe como su esposa. Pero larga serie de eventos. Ella llega al punto en que cosas impensables otra vez suceden en esta casa. Si quieren detalles tendrán que ver la, el cuento de la semana pasada. Eh, llega a un punto en que ya no puede estar allá. Es intolerable estar allá, así que sale. Y ahí sí, se junta con Caravana y ya no es nada más con el alfa, asociándose con quien tiene poder, sino va con todos. Y llega a otra ciudad, en esta otra ciudad, un grupo de mujeres sexo servidoras llegan con ella porque ven que ella, ella está atendiendo la ¿no? Este, ¿no? necesidad de la caravana con quien llegó y por esto ellos no están contratando sus servicios y van con ella y dice tú estás ejerciendo la misma profesión con, que nosotras ¿por qué no vienes con nosotras? Y ahí ella llega y tiene una época en su vida en este cuento donde donde se ve algo de vida que está oh, que salen a comer que conviven que se hacen apuestas y que tiene comunidad, pero de ahí, un, los años pasan, un hombre le propone, y es de una edad que ya había tenido dos hijos, que ella no exactamente abandona, más bien entrega a su sirvienta, diciendo, Deja, déjalo, es hija y luego hijo. Déjala, déjalo en una carretera con una lámpara y, y escóndate y espera hasta que alguien lo tome. Pero la sirvienta, en uno de estos pequeños actos de bondad y nobleza que poblan esta historia tan dolorosa, la sirvienta, sabiendo cuáles casas tienen familias, ansiosos de tener un bebé que no han podido embarazarse y deja ahí, en estos lugares, los bebés. Así que los hijos están recibidos bien y cuidados y atendidos bien. Quizás mejor que les hubieran ido en estas situaciones tan complicadas, ¿no? Pero Después de esto, o sea, ya en una edad su, como una, ella ya avanzó una generación, ¿no? ya pasan, pa, pasaron años y acepta de ser la mujer como cuidada o mantenida en una casa de un hombre, o sea, otra vez como medio esposa. ¿no? Y en esta... En este momento, eh, vemos dos cosas que creo que, que, que necesitan contexto o merecen algo de, de atención. Uno es que hay una línea muy fina entre ofrecer servicio emocional, físico, sexual a un hombre poderoso, para que te proteja y te cuide y te dé sostén como esposa o como alguien vendiendo sus servicios ¿Mm? en la primera situación realmente uno no tiene muy claro esto me impactó la primera vez leyendo la historia no sabiendo a qué iba, que como sí, obviamente no es un matrimonio sancionado por la sociedad, pero entra en una alianza estable y ¿no? que, pues, mantiene su casa y él lleva el dinero a la casa y él lo cuida emocionalmente y como cuál es el la relación exactamente, no es una fina línea entre esto y contratar servicios. ¿Mm? Y en cierto sentido cuando ella pasa a la siguiente fase ella está por lo menos reconociendo el valor de lo que ofrece y lo está vendi vendiendo. Así que en el mundo de este cuento se, se hacen comparaciones entre la condición de una mujer colocada en la casa de un hombre sin tener el derecho de um, estipular su precio y una mujer haciendo lo mismo estipulando su precio excepto ahí pierdes la apro aprobación social ¿No? y ahí lo tienes respetabilidad ¿No? pero la comparación en estos, entre estas dos condiciones es, es impactante en este cuento. ¿no? Y después que llega en esta, de, en esta comunidad de mujeres, pero no es algo estable. Ella está envejeciendo. ¿no? Esta no es una profesión para viejitas. ¿no? Así que... ¿no? buscando algo de estabilidad tiene que salir de esta comunidad la comunidad aparentemente no, ella no ve un, que, que la puede sostener toda la vida no es para una fase finalmente otra vez todo se desestabiliza otra vez sale de esta segunda casa donde ella está medio esposa medio no sé qué pero es una no es una relación relativamente monógama, o de su lado monógama, por lo menos. Otra vez termina en un desastre. de que, Utpalavarnaya es una mujer que ha comprobado lo profundamente insatisfactorio que son estas soluciones a la necesidad de estabilidad y comida en la vida. ¿no? Sale otra vez. Esto es una, una dinámica de cuidar, de que ¿no? la condición de la mujer dependiendo ¿no? en esta situación, sin contrato, con contrato, esto es una cosa a, a observar. La otra cosa es que, como mencionamos, o mencioné yo la vez previa, que los cuentos narran, no narran insertan mucha, como mucho juicio. No están diciendo, esta mujer caída, no, vagando por los errores de su senda. No, no, no entran en, en, en muchas moralejas. ¿Nos dan el espacio nosotros de sacar nuestras reflexiones? ¿No? Y la vez pasada alguien dejó un comentario en en Youtube diciendo que si sí hubo moraleja, la moraleja de cerrar bien ¿no? los capítulos de la vida, algo así, ¿no? de no escapar. Pero esas moralejas no llegan a la conclusión, llegan a nosotros como lectores. Son cuentos que nos dan muchísimo espacio como lectores para estar sacando nuestras propias conclusiones. Otra, otra conclusión que podríamos sacar es que hay un descuido horripilante de los niños. Ella abandona su primera hija tirándola, usándola como, ¿no? como un arma en, la, en el conflicto con su esposo. ¿No? Abandona sus siguientes hijos y cuando los eh, entrega a las manos de la sirvienta, lo hace con el pensamiento de los hombres, no van con una mujer que tiene hijos. Así que ahí, completamente en seco. ¿no? Y una cosa que, que contextualización, que creo que como personas entrando en el mundo de los cuentos budistas, nos cabe, no, nos, como nos ayuda en movernos, es que... La idea de, de lo que es la madre, que debe de dar todo para cuidar sus hijos, que debe de abnegarse y que su valor realmente eh, se determina en cuán bien ha cuidado sus hijos. Claro que las madres en los cuentos cuidan sus hijos y se ve que... Hacen mucho para protegerlos. Pero no hay esta como idealización. De hecho, hay una idea completamente al revés. Que al nacer, nosotros tenemos deudas con nuestros padres. Y hay un dicho explícito que nacimos con deudas. ¿No? Nacimos con deudas con la madre y padre que nos dieron vida que esto es una deuda que vamos a pasar toda la vida sin haber podido pagar porque es todo que recibimos así que la madre no nos debe nada y el padre no nos debe nada esto no quiere decir que los padres y madres abandonan sus hijos sin tremenda recriminación social y mucha desaprobación. No quiere decir que las madres indias no sentían el mismo amor intenso para sus bebés. Es obvio, en otros cuentos, que es el caso. Eh, pero todas la, las ideas que tenemos alrededor, hay que, no hay que asumir que existen allá. ¿No? Porque nacimos con deudas con los padres, la madre y el padre. Nacimos con deudas con los sabios ancianos de nuestra cultura. Porque se entiende que una cultura es el repositorio de la sabiduría de los, las generaciones previas. Y sobre todo los sabios o sabias, entre generaciones previas. Así que tenemos deudas con quienes descubrieron todo lo que nosotros usamos en nuestra cultura. Tenemos deudas con quienes descubri descubrieron y cultivaron maíz. Tenemos deudas con los sabios que heredaron sus filosofías o su literatura o su, su poesía, porque esto es algo que enriquece nuestra vida inconmensurablemente. Así que hay una, una idea como un poquito opuesta de, que, de tomar todo por dado y si sí, esto está aquí, pero a ver, yo voy a mejorar esto y no les debo nada es muy al revés, así que los, hay esta cultura que también encontramos en muchas otras culturas de reverenciar los padres como una fuente de algo que uno jamás hubiera podido conseguir solo. Así que solo para contextualizar, no justificar, pero contextualizar un poquito este elemento de lo que Uttalabarna hacía. Pero finalmente llega... Había otra vez salido a la calle, llega a otra ciudad y esta vez está sirviendo un grupo de hombres. ¿no? Ella se contrató con ellos, les está entreteniendo en uh, un bosque y ahí ella tiene la confianza de, de ella poder atenderlos. ¿no? Y ven a a un monje, a Mahamad Gayaena, eh, con su disciplina monástica, con su mente profundamente concentrada, con sus sentidos retirados y él se pone en su camino a la vista más bien de ese grupo porque él sabe que Uttvalavarna es capaz de otra vida y ve que es su momento ese momento. Y él se pone ahí caminando. De otros comentarios en el cuento es obvio que sus caminos habían cruzado antes. E él la había visto. Él sabe quién es. Pone en su camino y ahí en el camino los otros hombres, los, los que habían contratado a Palabarna, se avergüenzan sienten que, uf, ¿no? y así dicen, no mira, no, este hombre santo, ¿no? libre de deseo, y nosotros aquí, ¿no? hundidos en el pantano de las pasiones, que ahí sabemos que sí hay un valor de... Sentir que hundirse en el pantano de las pasiones es inferior a ¿no? cultivar una liberación espiritual. Es obvio que hay este planteamiento. Pero Palavarna ha vivido demasiado, ha visto demasiado, y ella les dice, Ah, ¿creen que no es un hombre? ¿No? Yo he seducido lo más puritanos de otras ciudades. Y esto es parte de otro cuento donde ella lo hace muy inteligentemente y listamente. ¿No? Y ellos le preguntan, ¿qué tú piensas que puedes seducirlo? Y ella dice, ¿si ¿Sí, quieres apostar? ¿No? Si yo lo logro, me den... ¿no? Tal y tal gran cantidad de dinero. Si no lo logro, me quedo para su uso exclusivo. Y ellos, órale. <ríe> A ver. Ella va con Mahamal Saca todos los trucos del oficio que ella tiene. Nada funciona. Y finalmente ella piensa, ah, si lo toco, él no va a poder soportar el toque de una mujer. Y quiere tocarlo, y él se eleva en el espacio. Estamos en el mundo de los cuentos, no sean tan burdamente ¿no? pragmáticos. Y ahí él se eleva y le, le dice versos, diciendo... Si tú te verías como yo te veo, no estarías haciendo esto. ¿No? Y otros versos más que le hace repensar ¿no? La, el enfoque que pone en su apariencia externa. ¿No? Y ella dice, yo me veo como tú me ves. Baja de ahí, enséñame el Dharma. ¿No? Ella escucha el Dharma. Ella, en ese mismo momento, cambia todo su rumbo y dice, yo quiero ordenarme, yo quiero ir en el orden de mojas. Porque el orden de mojas ya está establecido, es algo conocido, se sabe que hay mojas y mojas y que son. Pero ahora ella se ve ahí. ¿Mm? Mahamal Gayaena le hace un gran favor que parece una grosería, una burla y le dice, ve y pide permiso de tus compañeros, de tus clientes, de sus esposos. ¿No? Ella quiere salir de esto, porque ella tiene que reafirmar que soy su, ¿no? su sexo servidor. quiere dejar esto atrás. ¿No? pero Mahamal Gael le dice, ve y pide su permiso. Y Utpala Varna no tiene ningún problema con esto, ni dice una sola cosa. Si hay que hacer esto, bien. ¿No? Tiene confianza que ella puede manejar estos, estos chavos, ¿no? estos chicos, ¿No? acordándonos que sí había apostado y ella ganó la apuesta y técnicamente debe de ahora quedarse como el uso exclusivo de ellos pero ellos no tiene ningún problema sí, sí, sí, yo ya ahorita voy va con ellos y le dice deme su permiso, quiero ser moja y ellos, ¿está volando de nosotros? No, no, no, no, no manches estoy escandalizando otra vez Sí, es muy malo decir esto bueno, un poquito, bueno, que borra esto. Bueno, yo soy Utpalavarna y hablo como hablo, no me critiquen. No, y, no esto no es Utpalavarna, son los hombres diciendo esto, ¿no? ¿Qué esperas de estos hombres? ¿no? Así hablan. Y finalmente ella dice: No, estoy en serio, yo voy a ser moja. Y ellos, ah, ok, y dan su permiso. Y esto le permite a Utpalavarna romper su patrón de encontrarse en una situación que ya no le parece tolerable y sencillamente irse. ¿No? Porque una de las lecciones que vemos en su vida es que el pasado la persigue. ¿No? Así que ella ahora cierra bien esas relaciones. No queda con deudas de apuestas ni, ni nada por el estilo. Va con el Buda. Mahamal Gayayana la lleva con el Buda. Y el Buda, al escuchar su situación, sabiendo quién es ella también, dice, Sería bueno que la ordenación, la renuncia, fuera impecable. Y se pone a escribir una carta. Llega el gran rey de la ciudad oh, ahí todo con su séquito en todo su esplendor llega ahí, se pone enfrente saludos Buda, gran señor y le pregunta al señor que usted está escribiendo ah no, per, perdón primero mira eh, un ¿qué hace aquí esta prostituta? y el Buda le dice grande, no, no le llames así, es su hermana, y, se, y va a entrar en el orden de mojas, y esto es un momento clave, la sociedad va a soltar la etiqueta y dejarla ir, o esta, esta transformación que ella quiere hacer puede hacer ella pero la sociedad no la va a aceptar es un momento clave ¿No? pero el Buda está ahí diciéndole no hable así ¿No? Gran Rey es su hermana y por la autoridad, por la posición por la presencia del Buda el Rey acepta acepta ¿no? y le pregunta usted qué está escribiendo y el Buda explica que está escribiendo una carta a su tía que es la cabeza de la orden de monjas Mahaprayapati para que ella reciba la cuide la ordene y la dé instrucción y el rey Ahora sí, poniendo todo el peso de la autoridad social detrás, dice, entonces, yo mismo enviaré mis, ¿no? mis hombres para acompañar eh, el mensajero. Van, Palavarna también va, ahora otra vez en compañía de un gran grupo de hombres, pero ahora... Todo por las instrucciones del rey y del Buda. Así que toda la autoridad política y espiritual la está apoyando. Llega con Mahaprajapati. Mahaprajapati le da sus votos, le da instrucciones y le pone a meditar. Y otra medita con una determinación, con toda la sabiduría de sus experiencias, de, de toda la frescura de haber vivido y visto por sí sola que este otro camino está completamente satisfactorio, que ahí no hay estabilidad ¿no? ni nada seguro y ahí cuando eh, llega con eh, con y está meditando llega a tener frutos de su meditación que describen así que ella se sentaba en solitud sola enfocada diligente habiendo entendido los ciclos de sufrimiento y a través de su eh, meditación elimina todas las emociones perturbadoras en ese momento, ahí mismo, logrando el, la meta suprema para la cual hijas del linaje se rasuran se visten de hábitos de azafrán, de color azafrán, salen de sus casas y siguen el camino monástico. Y ahí y dice que se, se da la espalda a los ciclos de sufrimiento, al deseo, a ganancia y al honor se hace merecedora de la, las ofrendas del Señor de los dioses, merecedora de la reverencia eh, de los humanos y los dioses. Una manera de decir que ha realmente logrado los logros supremos de la meditación. Sin embargo, Pablo sigue queriendo comprender por qué ha pasado por todas esas dificultades. Esto sigue siendo... quiere comprender las dificultades que ha afrontado en la vida. Así que sigue buscando, escuchando enseñanzas, meditando, contemplando. Y en algún momento va con un monje que se llama Darva. Su nombre completo es Darva Malaputra, pero le vamos a llamar Darva. Y esto, esta situación está descrita dentro del Código Monástico para Mojes. Así que hay un enfoque hacia la comunidad de monjes aquí. Y lo describen porque es una situación eh, que... Eh, que provoca eh, eh, como decisiones legales entre la comunidad de mujeres. Eh, Darva eh, está dando enseñanzas a Utpalavarna. Son enseñanzas personales. Su, su nivel de logros es muy, muy alto, oh, pero sigue, oh, sigue cuestionando sus experiencias. Y está enseñándole en algún lugar un poquito aislado a la orilla de un charco y pasa un viento. Y mientras están ahí los dos sentados, hay otros dos monjes que habían tenido eh, situaciones donde eh, tenían resentimiento para Darva. Darva es un monje también muy avanzado, un meditador muy grande que recibe eh, muchos honores, elogios y, y prestigio, por así decirlo, entre los laicos. Es alguien realmente honrado por la comunidad laica. Y a estos dos Big Shoes que no son, y veremos por qué no son en un momento, que sienten envidia, competencia envidia. ¿no? Y están observando a ah, este maldito Darva ahí con palavarna lo observa, los observan desde una distancia y en algún momento el viento levanta el hábito de Darva, pueden imaginar que él también usando sus manos como otras personas, y se va volando el viento por un momento, el viento lleva a su hábito, ¿no? Y el hábito toca eh, la cabeza de palvarno, Lo roce muy, muy en breve. Y uno de los monjes estaba no, mirando el otro, ¿no? Y el monje que lo había observado le dice al otro, ¡La tocó! Yo lo vi tocar. Se están tocando. Hay que decirse a la asamblea. Ellos están, ¿no? teniendo aquí un encuentro sexual, hay que informar a los otros, ah, esto le va a bajar de su pedestal. ¿no? Y esto es, es importante saber que no eran puros santos, era una comunidad como cualquier otra comunidad. Entre los hombres hubo, entre los monjes hubo, quienes no habían avanzado, no eran libres de de pasiones, ni libre de envidia, ni libre de codicia. ¿No? Fue una comunidad como otras comunidades, unidas en su aspiración, pero en diferentes grados de, de sinceridad y, y logro en, en estar a la altura de esta aspiración. Así que empiezan a poner este, este chispa, este rumor, ¿no? difamando. Y finalmente llega con el Buda. Los bichos dicen al Buda: ¿no? Fulano y Fulano, ¿no? los dos monjes, están diciendo que ellos mismos vieron a Darva y Utpalavarna en un encuentro sexual. ¿No? Y ¿no? se está agrandando la cosa. El Buda les dice a los monjes: investiguen bien, examinen bien a estos dos, preguntándoles, ¿qué exactamente vieron? ¿Cómo sucedió lo que vieron? ¿Y por qué andan comentando a otros lo que vieron? Así que un grupo de monjes llega con estos dos y dicen, el Buda nos ha indicado de hacer tal y tal cosa. Y ahí, en este momento, se les hace un poquito grande la cosa, y deciden y admiten que, que fue una, fue difama. Que no, en realidad, nada más hubo el viento que pasó esto y no había pasado nada. Y ahí el Buda comenta sobre esta situación. ¿no? Y esto queda como parte del código monástico, de que, no hay que difamar, ¿no? Eh, pero en cuanto a, eh, a la reputación de Utpalavarna, no vemos que hubo nadie preocupados que le habían estado difamando ni nada por el estilo. Parece en este cuento, en el código para monjes, parece un poquito olvidado. Pero tenemos otra situación donde vemos el Buda expresando su evaluación de Upalavarna y hay un um, está citado directamente en el canon que el, el Buda el Bhagawan, el bendito el Buda le dijo a los, les dijo a los monjes monjes entre mis discípulas mujeres quien tiene entre las quienes tienen grandes poderes de meditación y gran fortaleza la suprema es su palabra es una es un elogio tremendo y forma parte de nuestra herencia de quién era Upalavarna. Una fortaleza suprema ¿no? y poderes grandes. Pero a la misma vez, los elogios tienen su propia consecuencia. ¿no? En el caso de la difama de Darva, no sabemos qué tanto... A los monjes difamadores se les ocurrieron hacer hasta difama porque Upalavarna uh, había sido sexo servidora. Se les iba a hacer fácil creer a la gente que claro, si ella está sola con un monje, pues ya, ¿no? No sabemos qué tanto esto formaba parte de la situación, pero sabemos... Y ahí hablando de que no todos los mojas y monjes eran tan puras y puros, hay una moja entre la comunidad de mojas uh, cuyo nombre quiere decir telete eh, gordita, tele gorda, no stulananda. Y, ella es la razón para una gran parte de las reglas, porque su conducta en muchas situaciones ocasiona que el Buda diga, no, no, no, una moja no hace esto, y ahí queda una regla, ¿no? que no, las mojas no deben de hacer tal y tal cosa. Una monja para ser generosas traviesa. ¿no? Pero a quien la comunidad de mojas agradece porque su mal conducta ayudó en marcar para nosotros qué se debe y qué no se debe. Porque dentro de toda la idea que tenemos de lo que una moja un monje es y no es, al inicio el Buda no pasó una lista de deberes y no deberes. De hecho, otras comunidades tenían listas de reglas, normas, ¿no? pautas específicas. Y habían venido al Buda en algún momento diciendo, denos una lista de reglas para poder saber qué estamos haciendo. Y el Buda dijo, no, así, así no. Si hay algo indebido... Entonces, lo comentaremos. Conforme vayan surgiendo situaciones que exceden lo que se debe, no vamos a manejar por reglas. Pero las reglas surgieron como maneras de ver, ok, si no sabías, si empiezas a improvisar o inventarte cosas que a lo mejor se puede, ah, ahí se fueron muy lejos, ok, ya, regrese. ¿no? Y Stulananda fue la causa para eh, tener eh, indicaciones de hasta dónde están los límites de la conducta adecuada para una monja. Y en alguna hubo una situación eh, en que Stulananda se hartó de los elogios a los grandes, sobre todo a las grandes monjas. Y una característica de esta monja es que cuando algún, hubo alguna fricción o algún conflicto o pleito entre monjas y monjes, ella siempre tomaba el partido de los monjes. Fue una de estas, pues sabemos, ¿no? fue una de estas mujeres. ¿no? Y en alguna situación... Eh, de hecho en varias situaciones tenemos varias citas en el canon donde Stulananda se hace referen, referencia no referencia referencia a diciendo ella fue prostituta en las seis ciudades o sea insistiendo que no la vamos a dejar libre de su pasado ¿no? insultándola y que vemos que su trayectoria no fue totalmente libre de, no, de ecos de su vida previa. Pero tenemos eh, otras eh, situaciones donde la vemos de otra manera. Una cita que tenemos, ¿me traes mi libro? el libro rojo, Terigata, que está en mi, en mi escritorio. Um, hay una otra situación donde tenemos un intercambio de versos entre ella y una figura muy común en los libros, en los eh, cuentos budistas, que es Mara. Y Mara no es nombre de una mujer, y, y disculpas a a todas las amigas Mara que hay. Eh, Mara eh, es una figura que pone obstáculos a la virtud, pone obstáculos a la liberación, pone obstáculos a la práctica de, de practicantes serios. Y en este caso, utpala Varna oh, ya tiene logros. Pero Mara viene para impedir su desarrollo y le dice, porque ella está reposando, meditando debajo de un árbol sola, y Mara le dijo, Veniste a este árbol en plena floración. Y ahora ahí estás totalmente sola, al pie de este árbol sala. Nadie más alrededor. Niña tonta, ¿no temes los hombres rapaces? Y ahí necesitamos notar que... Esto es el, uno de los trucos más viejos que podemos encontrar. De estimular el miedo de ser violada para limitar los movimientos o la libertad de una mujer valiente. ¿no? Ella ¿no? salió de la casa, salió de lo, las cajas en las que las mujeres y las esposas estaban atrapadas en esta sociedad, sale, está liberada, está siendo un ejemplo para otros, están ahí meditando como cualquier meditador y viene y esta manipulación a través de provocar miedo de hombres rapaces ¿no? y esto es una manera de lastimar a los hombres porque les presenta como ¿no? cualquier hombre llega aquí va a ser rapaz y es una manera de controlar a la mujer que no salga debajo de la protección de un hombre porque los otros hombres van a venir y violarte, no hacerte sentir ¿no? vulnerable. Y no es una fantasía, quizás sí eres vulnerable, pero estimular tu miedo como modo de crear obstáculos. Esto, vemos que los narradores de estos cuentos conocen extremadamente bien los psiques y las dinámicas sociales. ¿no? Este mismo Mara, cuando va con hombres, ay, ay, ay, se ha hecho súper tarde, acabo de ver la hora tengo toda una serie de otros cuentos fabulosos. Bueno, eh, cuando Mara va con los hombres, normalmente aparece en forma de... No normalmente, pero a veces aparece en forma de mujeres atractivas intentando estimular su deseo. ¿no? Engañando a los hombres, haciendo que vean mujeres como objetos de deseo y engañando a las mujeres o manipulando a las mujeres estimulando su miedo al ver los hombres como objetos de ¿no? violadores no? ahí pero Utpala Varna tiene una respuesta voy a repetir lo que Mara le había dicho que veniste a este árbol en plena floración y ahora ahí estás totalmente sola a los pies de este árbol de sala nadie más alrededor niña tonta no temes los hombres rapaces y utpala contesta aun si vinieran Cien mil rapaces. No se me movería ni un solo cabello, ni siquiera me estremecería. Así que, Mara, ¿qué harías tú estando totalmente solo ahí? Así que ya vemos el espíritu de... Utpalavarna. Un cuento más. En algún momento, ella sale y está meditando en el bosque con un grupo de amigas, con otras mojas. Y ella entra en un estado meditativo tan profundo que todos sus sentidos se han retirado. No, no reacciona absolutamente nada. Se hace oscuro y ya es la hora de ir a la, al pueblo, de regresar al monasterio. Y las otras monjas se levantan, recojan sus cosas, preparan para ir y Utpalabarna queda ahí inmóvil. Y ellas dicen, esta Utpalabarna es capaz de cuidarse. No vamos a... a Perturbar su meditación ella, ella se cuida Ella sabrá qué hacer Cuando está Concluida su meditación Ella misma vendrá Y la deja allá sola En el bosque Llega noche Sigue meditando Está en un Un estado de absorción meditativa Muy muy profunda Llega noche Entra una banda de bandidos al bosque con su botín. Y el líder les dice a algunos, ustedes vayan a investigar qué hay y los demás repartiríamos el, el botín. Los bandidos van y están viendo para ver que si no hay otras bandas de botines o animales o lo que fuera y llegan a donde Utpalabarna y ahí está ahí sentada totalmente inmóvil y algunos dicen es una estatua y otros dicen no, no, no, esto es un, un humano, un ser vivo y otros dicen, no, no, no esto es un monje. Y otro, y esto es un detalle interesante, otro dice, no, esto, esto no es un monje. Los monjes se sientan con piernas, ahí, los dos piernas cruzadas. Las monjas con una sola. ¿No? Y quienes han visto estatuas de Tara ya pueden tener alguna idea que las mujeres... No cruzan por completo. Tienen una pierna un poquito extendida. Y esto es un detalle antropológico o etnológico muy muy difícil de tener de cómo se sentían exactamente, cuáles eran las diferencias entre ¿no? las prácticas de meditación de hombres y mujeres. Y esto es un detalle la única que yo he conseguido de una diferencia entre en cómo, cómo meditan. ¿no? Pero ahí ven que, no, no, no, esto es una moja. Y ellos, una moja. Increíble, hay que decirle al líder. Y van y regresan con el líder y dicen, ¿Han encontrado algo interesante? Ellos dicen, sí. Una mujer, sentada, sola. El líder, ah, sí. Y todos los hombres vienen a donde Utpalavarna completamente absorta en su estado meditativo, está sentada meditando. Y Para ver qué pasa, qué sigue, les invito a la siguiente semana. Ahora el tiempo se nos acabó. Gracias y perdón el engaño, la trampa, son trucos del oficio que les digo.